Saluden, los leonazo, pero está fresco, está chido. tomar ¿Cómo te voy a decir? ¡Qué bonito es lo bonito! Pues bueno, estos son los camarones asaditos Es la primera vez que se de estos <risa> Y pues vamos a probarlos, a ver qué tal ¿Si ¿Sí están ricos? Sí, están chingones Va A ver Uy, qué rico Marquesita De que a mí me da miedo el agua. Pero lo chido es que está tibiecita. Güey. O sea, estoy aquí. Está oscurísimo, no mames. Bueno, no he tomado fotos en el mar. Pero esperemos que mañana sí salgan fotos chingonas en el mar. Ahí, güey. Algo pasó, algo pasó. Ah, es que está tomo... Pero maravillado de estar aquí en Cancún. Emocionado, feliz, contento. A excepción de que se viene una tormenta. Esperemos que no sea tan grave. Porque si sí viene grande. Esperemos que todo salga bien. Y pues bueno, esperemos a ver qué, qué tanto pasa mañana. O de final esta semana. El domingo reportando desde mi canal. Tu canal. Ustedes, amigos y amigas. Espero que les esté gustando esta aventura. Esta. Este gran camino que estoy haciendo para mí, para ustedes, para todos, que lo disfruten, que les guste y que en algún momento puedan animarse a vivir como tiene que ser, ¿va? Feliz, me quedo. Bye, bye. Come yeah. here.